Bueno, atención mamá y papá, por supuesto los estudiantes con las becas que se vienen de la Universidad de Congreso aquí en la provincia de Mendoza para quienes quieren continuar luego de la secundaria una carrera universitaria. Una oferta variada para todos quienes tienen la intención de estudiar allí en la Universidad de Congreso. Este es el programa que se inició en el año 2011, continuo durante todos estos 11 años. Tenemos casi 120 chicos activos estudiando en el programa. Varios egresados, arquitectos, abogados, psicólogos, contadores, administradores de empresas, dentro de este programa. Y es el único programa que tiene la universidad de beca al 100%. Y ahora abiertas las inscripciones 2023. Están abiertas las inscripciones 2023, todo se canaliza a través del grupo multimedio son las becas que maneja la universidad con el Grupo América, la Fundación Grupo América, y bueno, y es un programa que realmente los chicos tienen padrinos adentro que lo acompañan durante el cursado para que no decaiga el cursado. ¿Los requisitos? Los requisitos están chicos de entre 18 y eh, 38 años que deben haber terminado el secundario o estén dentro del artículo 7 de la ley de educación superior que son aquellos que no han terminado el secundario pero que son idóneos y pueden demostrar que han trabajado en lo que quieren estudiar.